Latam derrotando a Brasil, capítulo 1 A lo largo del tiempo ha sido complicado igualar el nivel de los brasileros, esto ha pasado en 4 vs 4, en PvP y en campo abierto, desde Brasil nos han visto como una región fácil de ganar, piensan que nunca podremos superarlos, pero la verdad es que hay capítulos en la historia, donde jugadores selectos han sorprendido de gran manera a los brasileños, demostrando que Latam tiene muchos talentos. En el capítulo 1, el equipo de Donato debía reforzarse luego de la primera Copa Donato, y como Tommy venía de ser la gran figura del torneo, logrando salir campeón con N5R, Tommy fue el nuevo fichaje de Naguará. En esos días en los que Tommy se unía al equipo, el youtuber Punicher organizó un torneo de PvP, en el que invitó al jugador invencible de Brasil, L. De Cine, Llegaba a la TAM luego de aplastar a los mejores jugadores de su región, y como Tommy era una de las nuevas figuras, también tuvo su lugar en el torneo. Luego de grandes enfrentamientos, las llaves y el destino, hizo que Tommy se encuentre con el Edesin, en la semifinal del torneo. No se podía esperar mucho de un jugador de mapa abierto, como lo era Tommy, porque su rival, era el actual campeón en Brasil en 1 vs 1. Se jugaría uno de los PvP, más disparejos entre ambas regiones, aún así Tommy tenía todo el apoyo de todos los que confiaban en él. Se viene gente, LDC versus Tommy, primera sala de 3. A ver LDSim, ya arranca pegando LDSim, Qué rápido, qué, oh Ay. mierda lo que pega este muchacho. Ay. Le gente que le decidió cuenta de dinero? No. No! <risa> ¡Loco! ¡No que pega Tommy! ¡No que pega Tommy! Está tranquilo, LDC. Oh, LG. Le... yo sé, el, el, le... sé que ella me sigue, baja, pero yo. nunca vi su cuenta. ¡Oh! Y... No. 500 de vida contra 25 de vida. Ya, no, es que le DC está loco. ¡Un uh, de vida, amigo! ¡Chao este Tommy Chabón! ¿eh? ¡Está reto, Está como picado ¿no ese Tommy? Ya tiempo para darlo en directo en ¡Ay! ¡Ay lo dejó a nada! ¡Mucho peito mano! ¿Y ahora porque nadie en el chat está diciendo? ¡No voy a Lo que sorprendía era que le desimpresionaba la escopeta, pero Tommy no se quedaba atrás, ambos querían la victoria, todo se fue descontrolando. Oye, pone, ¿cómo? Ayer se picó todos los de celular, ¿no? El legán y todo eso. El... <risa> <Sí, risa> eh, antes de ayer, sí. Ah, ¿Qué ¿Cuatro <risa> uh -oh. <risa> a dos, Tommy? ¿Cómo, ¿Cómo tú, una real, no para, para. Para, para. Padre, que nunca me ilusioné tanto como ahora. Se jugaba un PvP donde no importaba dejarla presionada, con el marcador 5 a 2 para Tommy, parecía una victoria sorprendente para Latam, pero el Eresin que estaba invicto, no venía a perder tan fácilmente. Lo no hace enoja. enojar. No. No. No. No. no se deja pegar. No se deja pegar, eso. ¡Qué complicado! ¡Uuuuh! ¡Oh! Eh, ¡Se lo termina llevando! a las ¡Sin gente! Yo tenía para ponerse 6 a 2 Y ahora están 5 Sí, bueno, Pero mal. ¿Qué decían de Diana Pak? Que la presionaba. ¡Aaah! Oh, si sí, es competitivo, eh. ¡Tan cuando No van a venir a dar un tiro para, un tiro para. A la vieja después. ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Miento a mí! Bien, Tommy 5 a 4 Joder el niño de la profecía de Uruguay Ay Uy. Ay Para Tommy Puede ser 6 a 6 y 6 a 6 Va a haber muchos nervios Uy Amigo El tiro Uy la para el ¡Cero! ¡Lleva Vamos, a Tommy! Parecía que no perdía. Tommy alegraba a todos los que estaban viendo el PvP. Ganaba la primera sala, pero ahora sí llegaban las complicaciones, porque la segunda sala se jugaba en la región de Brasil. El Edesin tenía mucho prestigio en Brasil. Por el riesgo de perder, no quiso usar su cuenta principal. Tommy lo intentó, pero el Edesin salió a cobrar revancha. Uh. ¡El! el no, es no, está pegando muy Tommy tenía problemas con el pin Muchos en el directo decían que Tommy No tenía que jugar en Brasil Que el PvP debía jugarse en la TAM Charango cobrando Oh. Sentate. Sentate. Vamos Tommy, ¡Vamos Tommy! ¡Vamos Tommy! ¿Eh? ¿En el torneo? ¡No, no! no, oh. no. El se llevaba la victoria en la segunda sala, ganando 7 a 4. Aquí hubo un pequeño debate sobre en qué región debía jugarse la tercera sala. Tommy tenía el pin alto, aun así valientemente quiso definir todo en Brasil. Tommy no era un jugador experimentado en PvP, pero estaba dando mucha pelea. Como dijimos, era un PvP disparejo desde el comienzo, y ahora con la desventaja del pin, todo era más difícil. Sí. Y también él es un Y no termina respondiendo a los. Sí, lo Cabeza se entró con todo, Tommy. Si, si, si, Tommy. Está loco, Tommy. Se lo quiere comer en dos panes. ¡Eto! ¡Eto! No te lo dejó ni Vamos, respirar Vamos tú es mi viejo nomás. No, si no de una manera. Bueno, que bien que se le ha Tommy. No, no lo enganchó. No dejó de pan. Mirá, mira, Tommy. Está Tommy. Está bien, todo lo demote, Tommy. Tommy empezaba su batalla psicológica, no quería bajar para no seguir el juego de Ledecin, al contrario quería que Ledesim venga a buscarlo. Ay, amigo, le tiró como aguento de juntos junto a Vamos Tommy! ¡Ah, amigo! Te juro que la están rica. ¡Levansion de medio, boludo! ¡Alto, pepe, amigo! Creo que él nunca estuvo tan nervioso como ahora. Terminar lo que la zona empiece. ¡Uy! ¡Sí, señor! Vamos, sí, vamos, señor! loco, vamos, Ay, vamos, sí, vamos, vamos, vamos. 3 a 3, alto, duro, Claro, no obviamente que esté el tiro el nieto. Pero es como bueno, lo vamos laburando. Pecho, pecho, pecho, pecho. Que vaya restando. Oh. Vamos, ojo. ¡Ojo! ¡Un tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! La gana el Edesín. sí? ¿La gana Le Edesín? ¡No! ¡No! ¡La gana no. el no. no, te, te, ¡Te dije! Se estaba viviendo uno de los PvP más vividos de la época. Ninguno quería perder y el Edesín ya no tenía la confianza de ir al frente. Era la primera vez que el pasaba aprietos por un jugador de la TAM. ¿Cuándo lo vieron jugado le decían de así cuando él le decían es el tipo de los tiros insanos buena Tommy, ¿Y buena y Tommy bien Tommy no Tommy no, no la Tommy, no, está por ahí, Tommy. No, Disparo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, otro lado no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Vamos! mierda! No, Mi presión, gente. Loco. Dios. ¡Qué tensión loco! Nuestro jugador estaba a una ronda de ganar, era un momento histórico, el Edesin estaba a punto de perder su invicto en Brasil con un jugador de la TAM. Tommy le estaba demostrando que su inteligencia para afrontar el PvP era superior a la de Ledicine. El brasileño estaba muy preocupado iba a caer en su mejor momento, Tommy merecía la victoria. <risa> Esto se está jugando de lo psicológico, desde la cabeza. Y Tommy oh, oh, le está haciendo sistema. mucho daño. Punto. Vamos, Tommy. Vamos, Tommy. Bugueado, bugueado. Bugueado. <risa> no. Vale, mata trancado o puñe. Le ¿Vale más eh, No, vamos a tener que repetir el último punto, ¿no? Tommy ganaba la sala. El Edesín no perdió un segundo para venir a reclamar. Reclamaba que estaba bugueado. Se notaba que el Edesín estaba nervioso por perder. De esa manera decidieron repetir esa ronda. Aunque para muchos, por la desventaja del pin, el PvP debía terminar ahí. Pero Punisher quiso ser justo y volvieron a crear una sala. Todo esto se jugaba a las 3 de la mañana, había cansancio. Pero tuvieron que esperar que ambos jugadores se eliminen hasta volver a quedar con el marcador, 6 a 5. Vamos Tommy. No se me regale Tommy, no se me regale Tommy. Bueno Tommy. No. No. No. no, no. no. no. Tenía que cambiar de arma Tommy, no, recargar. no. Uh. ¡Qué situación de mierda, boludo! No, loco, mira el chadi, que es su culpa. No, loco. ¿Y ahora Puni? Se, se le eliminó. ¡Fue eliminar! No, se oh. eliminó. No. En la última ronda el Edesin no eliminó el juego. Tommy también había sido eliminado por la zona en una ronda. En la sumatoria de bajas, Tommy era el vencedor de la sala por hacer más bajas que el brasileño. Por ese motivo el EDC aceptó la derrota tenía todo en contra, pero Tommy superó en todos los aspectos a su rival, dejando claro que no somos menos que los brasileños, que un jugador sin experiencia de Latam, puede darle pelea e incluso ganarle al mejor de Brasil. Desde ahí Tommy empezó a ser la gran figura que es hoy en día. Esa fue la primera vez que el Eresín, era eliminado de un torneo por un jugador de Latam. Fue un hecho que no merecía quedar en el olvido, Así concluye este primer capítulo donde la tan derrota a Brasil, los siguientes capítulos están mucho más sorprendentes con las historias de jugadores y equipos que levantaron el orgullo de nuestra región. No te lo pierdas, esto fue todo, nos vemos en los siguientes capítulos.